Pues en este contacto diario ya en la parte donde compartimos los comentarios y los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy en este que es su espacio que nos conecta con el mundo que es contacto eh, diario en serio estamos nosotros pues en el deber como siempre como uno de nuestros principales fans ah, saludar okay. a todos de por demás ¿Sí? liceitas sí. por sí. demás Hermano Bernabé mato saludo para usted y gracias por estar en contacto con nosotros como todos los días. En serio, yo quiero hacer un comentario de manera breve antes de pasar a los principales titulares y es con respecto a lo que se aprobó en el día de ayer en la Cámara de Diputados. Recuerda que el Poder Ejecutivo pues sometió una extensión del estado de emergencia eh, en la República Dominicana que hace unos días lo sometió por 25 días. Y eh, el primero fue aprobado por la, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senado, así también como la de Diputados. Eh, en el fin de semana, por una vez más, el Poder Ejecutivo sometió una, una extensión de este periodo de emergencia por 25 días más y este fue aprobado por 17. ¿Dónde se basa mi comentario en el siguiente? Yo no sé si esto es un asunto... De buscar protagonismo por parte de las de las cámaras y específicamente por la Cámara de Diputados, porque me, imagínate tú, Serbia, amigos televidentes, que mañana, cuando concluya este estado de emergencia por 17 días que fue aprobado por la Cámara de Diputados y Dios me, dios no lo quiera que sea así, se ve en la necesidad, una vez más, de pedir una extensión del estado de emergencia, que sé yo, y el, el Estado los del Poder Ejecutivo lo someta por la misma cantidad que va a ser la Cámara de Diputados. Volver otra vez, lo sometieron por 25 lo mismo, entonces, ¿cuál es cuál su es juego? Si tienen que hacerlo como quieran, ¿cuál es, cuál es, cuál es el, el, el asunto? ¿Qué es lo que yo no ¿sabe cómo se llama o sea, eso? Di... ¿Sabes cómo se llama eso? Es fuerza? No va a no aprobar la Cámara de Diputados. Si la me Cámara de Diputados son 17, pero vemos que se somete a una cantidad de días, y ellos una manera de que, bueno, se rechaza, eh, la Cámara de Diputados rechaza lo que somete el Senado, para que vuelva a la Cámara de Senado, de Senado y otra vez vuelva a la Cámara de Diputados, y ha aprobado por 17 días. Si mañana estuviésemos en la necesidad de que se siga, se extienda el estado de emergencia, va a hacer la Cámara lo mismo, entonces, no sé cuál es el jueguito. Yo creo que esto es un asunto de buscar Cámara, de buscar estar en, en la palestra pública, sin la necesidad, y lo veo yo, una especie como de jugar con esta situación que vive el mundo y que específicamente vive el país ante esta pandemia que nos ha, no ha afectado y nos dado de manera directa. Son situaciones que lo vemos por el lado político. No es más que vale, por el lado político, decimos de decir un amigo, bueno, es que el presidente de la Cámara, es que el presidente de la corriente tal o la corriente lo otro como tienen tantos días sin coger cámara, sin salir a la luz pública, es, una, es la mejor manera de ellos pues, hacerse sentir y aprovechar la situación. Yo entiendo que es por eso que lo manejan así. Lo primero es, Víctor, que va a haber otra, otra extensión después de esta, te lo, te, lo, te lo aseguro yo, porque las sí. condiciones no van a estar dadas. Lo que sí. sí se va a hacer, un incremento en la asistencia a los... ...a los trabajos... ...de manera gradual... ...que eso lo va... ...lo, lo planteó el Estado... ...y yo estoy de acuerdo con... ...y si que yo no soy un, un, ...una persona que... ...ni está en el Estado... ...ni, le, ni, ni nunca le ha caído bien el Estado... ...pero a, la, en, esta, en esta situación... ...yo creo que como médico... ...tengo que pensar... ...y como ciudadano... ...que es la mejor... ...la mejor opción que tenemos ahora... ...lo que pasa es Víctor... ...que nunca se había hecho tanta política... ...en un momento tan difícil como ahora... ...¿entendido? ...eso es lo que te quiero decir... Todo el mundo está haciendo política, todo el mundo está en campaña cruenta, cruenta porque digo, porque está eh, en base en no pensar en el dolor y en la muerte de cada uno de los dominicanos y en la necesidad que tienen los dominicanos. O sea, ninguno está pensando en eso, sino están pensando en el 5 de julio. Todo el mundo, todos estos políticos, todo el Estado... La oposición a todo el mundo, lo que esté pensando, el 5 de julio, no más. Lamentablemente, lamentablemente pero es, esa es la realidad. ¿La Vamos realidad? a ver algunos titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el y día de hoy. No me puedo quedar callado con esto que me molestó el día de ayer. Oye, y se lo digo a la gente del PRM. Oye, es injusto eso de como tildaron a Cárdenas. Como que estaba haciendo, usando los boletines como campaña. Es injusto, señores. Es injusto. Sean más conscientes y sean más dominicanos. Yo creo, que, yo creo que hasta ahí se pasaron. Ahí se les fue la mano. Es un abuso. No solamente un abuso. Oye, es una inconsciencia. Una inconsciencia. Decir eso de ese señor, que es el único que está, se está sudando la gota gorda, es el único señor que se le ha, que ha dicho lo contrario que a veces dice el Estado. Sí, ya eh, sí, ya es? se ha asumido su rol serio como ministro con mucha responsabilidad. Yo quisiera que bastante. uno de ellos tome esa responsabilidad para que ellos que, vean. Que le, ha tocado, que le ha tocado vivir esta situación de ser el ministro de salud pública en medio de esta situación.